Hola amigos del canal Random, hace bastante tiempo me comprometí a hacer un 50 cosas sobre mí. Sraun lo hizo eh, y bueno, me toca a mí, lo que pasa es que yo no sé si habrán pasado un año, dos años desde que lo dijimos, ¿no? Y como en comentarios ha vuelto a pedir... Pues pues vamos a empezar eh, Lo primero que debería contar sobre mí, la primera cosa Es que tengo 45 años, que soy de Sevilla Y que actualmente vivo en Madrid De hecho ya llevaré como unos 20 años en Madrid Así que ya mismo se me puede considerar más madrileño que sevillano eh, Pues otra cosa sobre mí es que actualmente tengo a una gata que me está... Mordiendo los pies Di algo, Lucy Lucy, di algo Vale, miau Vale Pues tiene como 8 o 9 semanas La gatita Que la... ah ¡No me muerdas! Que la acabo de adoptar y aquí está jugando Vale eh, Más cosas sobre mí, pues Aparte de gata, pues Tengo más animales Como un hámster Y una tortuga Aparte de, de esta fauna que tengo en casa, pues estoy casado Y tengo una hija de 6 años ¡Bam! ¡Maldito Pimpinelo! Habéis tardado dos años en hacer este vídeo Y ¿sabes qué? ¡Te vas a cagar! Ya van esperando mucho tiempo este vídeo y no lo van a ver. ¿Sabes por qué? Porque dais asco. Ganáis dinero a costa de reír de los errores de los demás. Es más, mira, mira, pimpinero que tengo aquí. Oh, es tu plaquita, mira. ¡Uy! Pero qué asco! Dura, ¡Mira, toda mi ADN repartida por toda tu placa. Ahí, cada que a ti te gusta mi, mi ADN! Y ahora mismo... Voy a jugarme un poquito con Throuse, por eso del pellizca Ahorro Stop, sin dudarlo, es el mejor youtuber del mundo. Alabemos a Ahorro Stop. El canal random da mucho asco. Me llaman Pini porque siempre digo pinículas. La vuelta da muchas vidas. Estoy casado desde hace 15 años con una chica estadounidense, y en todo este tiempo no he sido capaz de aprender inglés. Me pongo mayonesa en la oreja, para escuchar salsa. Suelo planear la semana, en Ala Delta. Me gusta comer patatas fritas del suelo de los bares. Me gusta desenrollar cables de teléfono. Cuando importo un archivo, es porque me importa. He salido en películas cuando era joven, me tocó perseguir a Indiana Jones en un estrecho pasillo. Keanu Reeves es mi mejor amigo. Soy un imán para las mujeres, pero del mismo polo que ellas. Yo nunca hago spoilers, solo digo que me parece una mierda que Bran sea el rey. Me mide 20 centímetros, la calva. No me dejan pasar a los supermercados porque me intento meter en los carritos de los niños. Mi madre no me dio el pecho, me dio la espalda. Mi comida favorita es, toda. Realmente no he hecho este vídeo antes porque no tengo nada interesante que contar. Yo antes era un aventurero como tú pero un día me hirieron con una flecha en la rodilla. De joven estuve en el Betis, viviendo bajo las gradas. Power Bacinga es mi hermano guapo. Mamá, mamá, me haces un bocata de jamón, York, sí, Turk. Suelo saltar a pozos, porque en el fondo no soy tonto. Cuando tenía 13 años apagaba incendios con la cara. No tenéis ni idea de lo que soporto, una ciudad de Portugal. No tengo un cuerpo darone, tengo un cuerpo Cruzcampo. Cada vez que me baño en el mar provoco un tsunami, ya no iré más. Me junto con famosos, colecciono órdenes de alejamiento. Una vez me dijeron que me parezco a Bruce Campbell, y es totalmente cierto. Tenemos las rodillas idénticas. Soy muy buen hacker. Grabo películas en DVD. Mi libro favorito es, La carta de los postres. Yo no lloro en las películas, me gusta ver sufrir a la gente, de Amy Calva. Me entreno todos los días, bajo a la churrería a diario pero en ascensor. Fui novio de Naomi Campbell y me desperté. Realmente tengo mucho pelo en la almohada. La gente me para por la calle para pedirme la hora. Carlos Arguiñano cocina con fundamento. Mi mayor defecto es ninguno. Eh, a mi colega, gran amigo y compañero del canal SRAWN, pues lo conocí en un portal web de cine, del que, bueno, ya no participamos porque salimos de allí con, vamos a decirlo por diferencias con el webmaster y, y que luego nos, nos baneara en, en toda red social posible, ¿no? Y nada, eh, un vídeo, un clip de vídeo, por de los que estoy más contento del canal es cuando subí la, las escaleras allí en Filadelfia, bueno, las escaleras típicas de la película de Rocky, ¿no? Eh, pues ya sabéis que voy mucho a Nueva York por, por tema de, de que mi mujer es de allí y a visitar a la familia y bueno pues dijimos oye pues vamos a acercarnos a Filadelfia que quiero subir las la escaleras Rocky y así fue, eh, subí la escalera de Rocky y mi mujer lo grabó y bueno y la última cosa que quería decir pues que estoy muy contento de de haber empezado pues este canal con Sraum, las cosas nos están yendo muy bien Ojalá el canal siga progresando y sobre todo esto es pues gracias a, a todos vosotros los que seguís el canal. Y daros muchísimas gracias y sobre todo por estar ahí, por vernos y por los comentarios en el canal, tanto buenos como malos. Así que muchas gracias chicos y nos vemos en otro vídeo. Hasta luego. Buah chaval, ha sido corte único, eh. Estoy hecho una bestia.